Hola, soy María Valencia del Quinto C. Hoy voy a exponer mi proyecto de estudios sociales. 10 consejos para sobrevivir en el bosque o si estás perdido. Consejo 1. Conseguir agua. Envuelve una bolsa de plástico alrededor, de ramas, para recoger agua. Sobrevivir y encontrar una fuente de agua dulce para beber es una prioridad. Cuando te pierdes en algún lugar, tan solo debes envolver... Una bolsa de plástico alrededor de una rama frondosa expuesta al sol. Consejo 2. Protegerte de los animales. Duerme en una cama elevada para evitar la hipotermia. Si tienes que pasar la noche en medio de un bosque, si sí, no puedes encontrar una cueva o cualquier otra forma de protegerte. Debes asegurarte de aislar tu cuerpo del suelo frío durmiendo en una altura elevada. Consejo 3. Mantener la temperatura del cuerpo. Envuelve tu cuerpo con plástico de burbujas u hojas para mantenerte caliente si te pierdes en el medio del invierno o en la noche cuando las temperaturas en lugares alejados suelen bajar. Consejo 4. Evitar contacto con animales salvajes. Cuando te encuentras con un oso, la mejor oportunidad de sobrevivir es acurrucarse en forma de pelota y hacerse el muerto. Consejo 5. Señales de humo, recoge hojas secas y quémalas, así el humo se esparcirá y podrán verte desde otra parte o desde el aire. Consejo 6. Desinfectar una herida. Desinfectar tus manos para curarte cuando te lastimes o tengas heridas. Las cenizas han sido consideradas como una alternativa al jabón, es por eso que cuando te encuentres perdido en medio de la nada, Puedo utilizar las cenizas, velas, fogatas. Consejo 7. Lleva suplementos de supervivencia. Para sobrevivir debes planear tu viaje y entre las cosas que debes llevar serán un kit de emergencia. Este kit debe contener varias cosas, comida enlatada, una navaja, unas gasas, fósforos. Estos elementos te ayudarán a mantenerte con vida con mucho tiempo. Consejo 8. Mantener la temperatura corporal es vital ya que en algunas circunstancias la temperatura ambiental podría descender. En lugares como los desiertos la temperatura baja. Además podrás cazar un animal y servir como comida. Consejo 9. Orientación. Hay muchas otras formas de orientarse, como el sol o fijándonos en las características que representa la naturaleza, por ejemplo, mediante la observación del musgo en los árboles. Último consejo, foto de un ser querido, lleve una foto de un ser querido, esto hará que en los momentos más difíciles usted podrá motivarse y sacar fuerzas para seguir adelante. Eso es todo, gracias por ver.